La iniciativa sobre sobre la mesa de escucha de polarización surge eh, a partir de una experiencia anterior eh, de una mesa sobre el, una mesa de escucha sobre el conflicto catalán que surgió a partir de en 2017 y bueno pues un, algunas de las personas que habíamos participado de esa experiencia eh, bueno pues habíamos advertido de una creciente polarización que desbordaba lo que era ese ese conflicto particular y que, bueno, pues que evidentemente de alguna manera impregna tanto lo que es el, el nivel global como bueno, quisimos, quisimos centrarnos sobre todo en el, en el caso del, del Estado español. Y a partir de ahí, algunos algunas de, esos, de los componentes de, de esa primera experiencia eh, hemos repetido y otros, eh, bueno, pues se, se ha sumado gente nueva a partir también de, bueno, pues de hablar con, con Cristianismo y Justicia y con CVX, Comunidad de Vida Cristiana en España, y hemos formado un grupo, un grupo interdisciplinar, un grupo con pluralidad eh, geográfica y con, con, y con pluralidad también ideológica, eh, que nos hemos estado reuniendo pues, durante un año con, con sesiones por, por videoconferencia. Y, y además creemos también que ha sido una experiencia sanadora a nivel, a nivel personal, pero también iluminadora, o que puede ser iluminadora para, para otras personas y otras comunidades. Y en ese sentido animamos, mmm, que también es un poco la, la idea de darle difusión a este documento, que a fin de cuentas son... Son algunas ideas que, que nuestro grupo ha salido, pero pueden salir otras. ¿no? Animamos a replicar la, la experiencia a nivel local en todas aquellas comunidades de todo tipo, no solamente cristianas, sino también pues, pues en, el, en el ámbito social, en el ámbito político, eh, en el ámbito cultural, que... Que, que quieran de alguna manera eh, bueno, pues pasar por una experiencia que, que como digo pues, pues ayuda a, a autocomprenderse y comprender a, a las personas eh, con las que discrepamos en nuestro día a día y también pues eh, ayuda a generar tejidos sociales que, que de alguna manera puedan mm, ejercer de amortiguador para esa, para esa polarización social. efectivamente eh, cabe percibirla tanto a, como ya he comentado tanto a nivel global como, como a, a, nivel, a nivel estatal a nivel, a nivel más local y en los últimos años eh, percibíamos los y las miembros de la mesa que efectivamente eh, pues probablemente a partir de la, de la crisis eh, de la gran recesión de 2008 pero también, por, no solamente por crisis económicas y cuestiones socioeconómicas y sociopolíticas, sino también por, probablemente por cuestiones también culturales, ¿no? Eh, ahí había discrepancia de, de, de pareceres sobre las causas, ¿no? Había, la verdad, diferentes análisis. Pero en todo caso, sí percibíamos que, de alguna manera, pues existía ese, esa polarización creciente, una crispación cada vez mayor que se ha acentuado mucho en los últimos años, en los que también ha habido una cierta mmm, populización en la, en la política estatal, con conflictos muy graves, con la entrada también de, de partidos que han aumentado el, el nivel de, de tensión. Y hemos también pues, contratábamos que efectivamente esa polarización a nivel sociopolítico que, como digo, cuyas causas, como digo, pues no había una absoluta unanimidad en el grupo, pero de alguna manera esa, esa polarización a nivel sociopolítico está impregnando, está desbordando ese ámbito más, más, más institucional y está efectivamente pues impregnando la sociedad en su conjunto. La verdad es que yo creo, y en eso estábamos bastante de acuerdo, que un espacio así es un espacio sanador. Eh, en primer lugar, propongo un espacio que de alguna manera es un espacio seguro, en el sentido de que eh, dentro de las discrepancias que, que pudiésemos tener, había una, una actitud de, de escucha activa y de respeto, eh, y en ese sentido, evidentemente, es una, es una experiencia enriquecedora en la que además, pues, eh, podíamos también de alguna manera trasladar nuestras, nuestras dificultades de, de convivencia en este, en este contexto polarizado, no solo a nivel, como digo, político, sino también cada vez más en, pues, en el plano social, en el, en el mundo laboral, en la familia, en, en todos los ámbitos públicos, ¿no? E incluso privados o, o más o más personales entonces en ese sentido la experiencia ha sido muy muy positiva ya había como digo ya la anterior experiencia en la cual algunos miembros pertenecían al anterior habían estado en la anterior experiencia y otros no había sido muy muy también muy sanadora en ese sentido y también muy iluminadora muy muy, muy proporciona una clarividencia, una clarividencia una clarividencia muy muy muy interesante sobre eh, bueno, pues efectivamente al, al escuchar eh, situaciones, eh, actitudes, eh, respuestas, que eh, vemos en los demás siempre es más fácil, eh, digamos, en comprender nuestras propias y, y analizar de una manera más reflexiva nuestras propias actitudes, nuestros propios comportamientos, en los que además muchas veces éramos conscientes de que nosotros y nosotras mismas mmm, reproducimos eso esos comportamientos polarizantes y, de alguna manera, a veces de manera inconsciente, mmm, contribuimos, por tanto, a generar ese, ese clima de, de mayor crispación. Claro, eh, como creyentes es una cuestión eh, que también, digamos que de una manera añade un componente de complejidad, pero por otra parte también... Eh, proporciona una riqueza en cuanto a una, bueno, ese, esa dimensión de esperanza y esa dimensión de, bueno, pues de, de fraternidad que desde, que desde el cristianismo pues, eh, evidentemente mmm, contribuye a esa, a esa generación de, de un, un espacio de, de encuentro, ¿no? de, de puente, ¿no? Eh, aquello que decía San Pablo de ya no hay más eh, creyente y gentil, ya no hay más hombre y mujer, ya no hay más esclavo y, y libre, pues bueno, efectivamente, de alguna manera, el, el, la dimensión creyente nos, nos ilumina por un, por un lado a una, a una actitud de, de esperanza, una esperanza eh, que no es vana, una esperanza que no es simplemente, digamos, pues... Eh, positivismo, o sea, actitud positiva, Mr. Wonderful, ¿no? Que eh, todo va a salir bien y sin, sin unas razones de fondo. Y por otra parte, efectivamente, eh, nos, nos ilumina en un sentido mmm, también, también de, de, bueno, pues de, de encuentro con quienes consideramos que en última instancia pues, son nuestros hermanos y hermanas y que, por tanto, pues, eh, evita caer en esas tentaciones de, de deshumanizar al adversario, al oponente, o a las personas con las que simplemente tenemos una discrepancia ideológica, ¿no? que es lo que está sucediendo en muchos casos. Bueno, yo creo que en primer lugar la, la creíamos que la experiencia de la espiritualidad ignaciana aporta en primer lugar esa, esa capacidad de, eh, de, de intentar salvar la proposición del prójimo, como dice, como dice San Ignacio. Es decir, de alguna manera eh, intentar siempre encontrar los puntos eh, comunes, no condenar precipitadamente, intentar comprender también las, las razones o incluso a veces las sin razones. De, de la persona con la que discrepas, eh, de cómo era ponerte en sus zapatos, ¿no? sin necesidad de, de estar de acuerdo o, o incluso aunque su posición sea a tu juicio absolutamente rechazable o condenable, ¿no? pero eh, siempre separar con, sobre todo la, lo que es, son las opiniones de lo que son las personas, ¿no? podemos eh, no compartir o rechazar o, o, o discrepar absolutamente de las opiniones, pero no nos tiene que llevar eso como decíamos a propósito de la fraternidad cristiana no nos tiene que llevar necesariamente a una no nos tiene que llevar en absoluto perdón, a una condena de, o un rechazo o una negación incluso de, de la persona en ese sentido esa, esa doble vertiente de, de aceptación de, de que de que la discrepancia y la pluralidad eh, son buenas y en segundo lugar esa esa separación entre lo que son las opiniones y lo que son las personas que las, que las emiten Las personas siempre son dignas y, y acreedoras de, de dignidad y respeto Aunque no, no, no estemos de acuerdo en las opiniones Y en tercer lugar esa, esa, ese intento siempre por comprender por, por interpretar de la manera más, más benévola o más benigna las opiniones, eh, incluso aquellas con las que discrepemos, o al menos intentar comprender de dónde vienen y por qué se producen. Siempre desde, desde un análisis también de, bueno, pues de, de nuestras emociones y desde un discernimiento no solo personal, sino en este sentido también muchos en, en, intentamos tener fuera comunitario. Sí.